Y estamos en la tarde de CREATE Acá en Radio Mix Y ahora, claro, él, yo ya le pregunté ¿Quién se llevó mi queso? Y él me tiene que contestar, como siempre Como buen coach financiero Para darme una pista Para poder crear mi propio queso Jorge, ¿Quién se llevó mi queso? Bien, Cari, bien Yo la verdad que el tuyo no sé Quién lo llevó no, no, me hago responsable tampoco, pero bueno, este es un tema muy, muy apasionante, es un... Eh, vamos a traer a, a acá un poquito este libro maravilloso que justamente se llama así, ¿Quién se, llevó, se, se robó mi queso? es de Spencer Johnson, es un libro maravilloso, es muy chiquito, muy fácil de leer, pero que habla justamente de una parábola muy sencilla y que nos ilustra de, de cómo nos adaptamos a los cambios las personas. ¿no? Está hecho un cuentito muy simple y fácil de entender, eh, de cuatro personajes que ahora vamos a hablar un poquito, pero tienen que ver eh, cómo accionamos desde, desde nosotros mismos, desde el ser, a los cambios que se producen. ¿Y por qué es importante traerlo hoy a la mesa? porque en otro momento nosotros podíamos mantener la información que teníamos y el conocimiento, y eso nos daba mucha seguridad y tranquilidad. Eh, siempre hemos escuchado que, que quiero estar con los pies sobre la tierra, bien firme, eh, bien sólido, y realmente cada día es más difícil estar en tierra firme. ¿Por qué? Porque ya el mundo cambia todos los días. La información de que hoy nos es útil ya mañana se actualizó. Entonces tenemos que estar en un permanente eh, cambio, cambio de información, renovando nuestra, nuestras, toda esa información y nuestras herramientas para poder procesar los cambios que se producen a diario. Y es importante cómo reaccionamos cada uno de nosotros a estos cambios, y este libro lo ilustra perfectamente. ¿no? Este es un cuento que tiene dos, este, dos ratoncitos que viven en un, en un laberinto. Jorge. Sí. Sí, sí, decir te... algo, ¿no? Sí, Fer. Yo, yo, tengo miedo al cambio. Yo tengo miedo al cambio. No quiero cambiar. Yo me, a mí me gusta esto, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Buenísimo, Fer. Bien, bien para, ahí? bien para ilustrar un poquito este momento. Realmente ese miedo, el, el miedo es una emoción, ¿no? Y el miedo, todos, todos tenemos miedo. Eh, porque es una de las emociones básicas, y afloran ante un peligro. En nuestro inconsciente nos alerta de algo. Pero nosotros hemos sido diseñados para justamente tener miedo a, a, los, a los cambios. Eh, tenemos una educación, que es una edu educación reactiva, que nos enseñó a reaccionar, y que para cada problema hay una solución. Entonces, respecto justamente a todo lo que tiene que ver con el avance en la vida, eh, fuimos rodeados de miedo. Para aferrarnos justamente a esto que decís vos, Fer, a lo malo conocido, ¿no? que es un uh -huh. refrán que mucha gente lo, lo repite y lo hace carne, y esos son los, paradigmas. Sí. son los paradigmas que traemos desde la cuna, que nos enseñaron nuestros ancestros, ya, porque no quiere decir nuestros padres, ya lo traen ellos desde mucho antes. Uh -huh. Y esos paradigmas son justamente los que, los que nos mantienen aferrados y en este lugar de no poder desarrollarnos en plenitud. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Y el miedo no está bien ni está mal. Simplemente, ¿qué hacemos con ese miedo? Porque si nosotros nos paralizamos, justamente nos roba la posibilidad de avanzar. Y este libro justamente trata sobre esto, ¿no? de que muchas veces nos quedamos no solamente en el miedo, sino en la creencia de que tal o cual cosa nos pertenece, que esto es mío. La propiedad esa, lo que decimos ese apego a las cosas, ¿no? Porque el libro realmente hace referencia a todo lo que para nosotros es importante en la vida. Ese es nuestro queso, eso que nos hace feliz. Que puede ser una relación, puede ser nuestro trabajo, puede ser nuestro negocio, puede ser todo lo que a nosotros nos hace feliz. Por eso en una parte del libro dice, tener queso te hace feliz. Y justamente mm. hace referencia a esto, ¿no? a esas cosas que nos hacen felices. Y esto se ilustra muy bien y ahora este, la gestión de los miedos es importante que la trabajemos desde el conocimiento de que nosotros tenemos que convivir con ese miedo que nos viene a alertar, tenemos que reconocerlo para poder saber eh, cuál es eh, la amenaza y también conocer nuestras eh, las armas y las herramientas que tenemos para procesar ese miedo. Entonces mm. hacer poder, poder hacer crecer nuestras eh, nuestra fortalezas para enfrentar esos miedos. Entonces ahí, ahí está justamente esto. ¿no? Y los cambios, justamente todo cambio produce esto, miedo, miedo miedo a lo desconocido, a lo que no entendemos qué va a pasar. Y por ahí creo que, que arranca, ¿no? Este libro que es tan importante y que es un bestseller que se vendió millones y millones en el mundo, y todo el mundo recomienda para cualquier equipo de, la lectura de este libro, ¿no? Y es Porque más, habla... se, sigue, se sigue vendiendo en impreso, más que hoy en el mundo digital es, se sigue buscando impreso. lo trabajan... Exactamente, mira, acá lo tengo yo. Y este es un libro súper finito, muy chiquitito, tiene muchos dibujitos, tiene letras grandes. O sea, es un libro sí. eh, que lo leemos en un ratito, pero la información que nos deja este libro es realmente importante. ¿Por qué? Porque se trata de estas cuatro personalidades distintas, ¿no? Son dos ratoncitos que uno, para ponerlo en castellano, decimos fijón y escurridizo. Son dos personajes como son los ratoncitos, ¿no? Que viven el día a día y van apurados buscando su comida y van oliendo y, y rápidamente buscando, buscando, buscando y comiendo y encontrando y siguen buscando. Permanentemente están alerta buscando la oportunidad. Y hay personas que son así, ¿no? Esa persona sí. que vive en el día a día sin importarle mucho ni el futuro ni el pasado y que, de, que bueno, están preparadas para, para rápidamente accionar y buscar algo nuevo, y va buscando todos los días. Esos son los dos ratoncitos que ilustran uh -huh. este, esta parábola, ¿no? este cuento. Y después hay dos personajes, liliputienses, o sea, son pequeños personajes sí, sí. del tamaño de un ratón, que conviven en el laberinto con estos dos ratones. Uh -huh. La historia es muy simple, porque cuenta de un laberinto donde hay tanto los ratones como estos dos personajes encontraron un galpón lleno de queso el queso tomándolo, ¿no es cierto?, como una metáfora de eso que te hace feliz. Bueno, los ratoncitos se quedaron en Segalpón, tenían el queso, estaban felices, tenían su alimento. Y estos dos personajes también, cuando vieron semejante cantidad de queso, se sintieron felices, sabían que, que tenían el queso que necesitaban, estaban felices, se fueron distendiendo, se sacaron su ropa de trabajo, sus zapatillas, ya se levantaban un poquito más tarde porque tenían el queso asegurado. Tengo la vida hecha. Y esto me hace acordar a esto de la pandemia, ¿no? Cuántas personas que creíamos que teníamos a lo mejor nuestra empresa todo sólida, constituida, y de mm. golpe, de golpe pasó esto, ¿no? Que sin esperarlo se produjo un cambio y llegaron al galpón y no había ni un solo gramo de queso. Mm -hmm. Tal cual. Y ahí. Empieza, ¿no? Los ratoncitos que se levantaban temprano y que iban temprano a buscar su queso, vieron que el galpón no había queso, se había terminado. ¿Qué hicieron? Rápidamente salieron corriendo por el laberinto a buscar queso. Empezaron a recorrer y a deambular sin pensar en absolutamente nada. Simplemente vieron la realidad, no hay más queso, y salieron a buscarlo. Ahora, los dos, los dos personajes... Que podemos identificarlo, ¿no? A Gem y a Hau, que no es una traducción precisa la de los nombres, pero tienen que ver con esas personalidades, ¿no? Que están aferradas a veces a lo que me pertenece, a, esa, a eso, esto es mío y porque es mío tiene que estar. Empezaron dentro de Belpón a reclamar ese queso. ¿Quién se llevó mi queso? ¿Pueden no ser Fer y Jorge esta tarde en Create? ¿Qué opinas? Puede ser, puede ser, ¿no? Yo, yo, no eh, quiero, yo no quiero cambiar porque tengo miedo. No sé. Bien, bien. Bueno, entonces vos serías Gem, que es el que más se aferra, y se queda reclamando su queso, ¿no? ¿Quién se llevó mi queso? Mi queso tiene que aparecer, no puede ser. Yo laburé toda mi vida por ese queso, y es mío, me pertenece. Y me aferro, y no me muevo de acá hasta que no aparezca mi queso. Y empiezo a buscar a los responsables, ¿quién se llevó mi queso? Y bueno, y acá en este lugar podemos hablar de un montón de cosas, y podemos buscar afuera ese responsable para, para culparlo y echarle la culpa a todas nuestras desgracias. Y eso nos puede a lo mejor tranquilizar, pero no va a cambiar mi realidad. Es que Jorge, yo soy víctima de mis circunstancias, por eso me quedé sin queso. Bueno, eh, pero el futuro, ¿hacia dónde querés ir? ¿Qué querés que pase con ese queso? No sé, yo quiero mi queso, ¿dónde está mi queso? Y de ahí no me muevo. Evidentemente ese no era tu queso, porque <risa> no está. Hoy ya no está. Entonces hacia el pasado no podemos accionar, tenemos mm. que visualizar ese presente, a dónde queremos ir, y esto es justamente lo que trata la historia los dos personajes quedaron muchísimo tiempo rezongando, pero había uno que le decía, che, mirá, vamos a tener que accionar, porque vamos a tener que salir a ver qué hacemos, porque si no nos vamos a morir de hambre. Y el otro más agarrado, como Fernando, decía, no, no, yo me quedo, porque esto es mío, me pertenece y me lo tienen que traer, es mío. Yo me quedo, Jorge, yo me no quedo, yo me yo quedo. No, no sé qué vas a hacer vos. Yo no voy a salir a esta altura de mi vida a buscar por el laberinto con todos los peligros que existen. Yo no, me tiene. Yo tengo que. Y así es como eh, surge esto, ¿no? De que Hau se anima y le dice: No, mira yo estoy dispuesto, voy a salir a buscarle el queso, voy a salir a buscar nuevos horizontes, voy a buscar, porque en algún lugar te vas a encontrar. Eh, y, y bueno, se, con, todo el miedo, con todo el miedo, porque también tiene miedo, como, como Fernando en este caso, se, se arriesga y se larga al, al laberinto, a recorrer ese laberinto, y empieza a recorrer y a caminar, y cuando empieza a caminar se da cuenta que no hay tanto peligro, entonces empieza y, y siente pena por su amigo y se vuelve para, para contarle de que hay que, que podemos seguir y empieza a dejar frases en la pared de ese laberinto por las dudas su amigo el día de mañana quiera experimentar esa también ese eso de salir y, y poder dejarle una guía en ese proceso ¿no? de todas las cosas que, que, que es que para él son importantes y una de las primeras frases que pa, que pone es si no cambias, te puedes extinguir. Él cuando sale del laberinto se da cuenta que la única solución que tiene es cambiar, cambiar esa, esa acción y mirar hacia el futuro y buscar qué es lo que quiere para salir a trabajar por ello, porque no podemos accionar en el pasado. Todo lo que se perdió, se perdió, ya pasó, ahora no me puedo quedar resignado reclamando lo que ya no está tengo que salir. Y justamente esta reflexión que parece tan simple, pero es que es tan importante, no si cambias te puedes extinguir. Y más adelante escribe, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Eso se pregunta a él, ¿no? Y lo deja plasmado ahí en el laberinto porque realmente, ¿qué harías si pudieras enfrentar el desafío de salir a buscar eso que querés, eso que te corresponde? Aparte, ¿En? esa frase Jorge le sirvieron para algo para el mismo. No se dio cuenta, quizás, Jorge o H Jau. Se dio cuenta que por ahí ya pasó, y ya reflexionó y ya pensó, entonces dijo, sigo. Porque se encontró con su frase. Exactamente, y va produciendo esa transformación, esa transmutación, donde mm. va produciendo ese cambio que va a hacer ese nuevo personaje, no cuando pueda superar toda esa... No digo esa dificultad, sino esa enseñanza que tenemos que, que transitar en el laberinto para poder llegar a lo nuevo que viene. Porque yo siempre lo digo, ¿no? cuando algo se va tenemos que agradecer lo que nos dio y soltarlo para poder abrazar eso nuevo que está por llegar. Y en ese camino vamos a tener todo un proceso que vamos a tener que ir por el laberinto con miedo, con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes, y... Y uno de, de los carteles que pone él en el laberinto es eh, Moverse en una nueva dirección te ayuda a encontrar queso nuevo. Cuando dejas todos tus temores, te sientes libre. Él empezó a disfrutar ese día a día en el laberinto. Y empezó a recorrer, por ahí encontraba algunos galpones con muy poca cantidad de queso que le servían como para alimentarse y seguir transitando ese proceso y fue avanzando, avanzando. Volvió, volvió atrás, buscó a su amigo, su amigo estaba que no, que tenía que encontrar su queso y él le decidió soltarlo y ir a buscar eso que le correspondía. Esto eh, llegó un momento al final del cuento, ¿no? donde encuentra un galpón nuevamente lleno de queso. Y se da cuenta de que cuanto más rápido dejes atrás el viejo queso, más pronto encontrarás el nuevo. Entonces hay muchísima reflexión, este libro es maravilloso, pero habla justamente de la gestión de nuestros miedos para poder eh, enfrentar estos cambios que tenemos día a día. También uno de los mensajes que deja en la pared es olfatea tu, tu queso permanentemente para saber cuándo se está enmoheciendo. Hoy en día, justamente si vamos a hablar de, de, de esta crisis que hay hoy en el mundo, ¿no? olfateemos nuestro empleo. Hay personas que se aferran a lo conocido, a su empleo, a eso que le está dando vida, y, y olfatea tu queso, olfatea tu empleo. Porque el empleo, como lo conocemos hoy, se va extinguiendo. Estamos siendo reemplazados por máquinas, por computadoras, por robots. Entonces tenemos que adaptarnos a los cambios que está sufriendo el mundo. Insertar, insertarnos. Hay un nuevo cambio, que ahora vos estás trabajando por Zoom desde tu casa, eh, con el mate, eh, uh -huh. con de repente una camisa re linda y en pijama. Tal cual. Eh, abajo y que nadie sabe. Y ese es el cambio, y esto es lo que vos eh, viniste diciendo muchísimos años en la radio, eh, trabajar por tu sueño, no por el sueño de los demás. Andar mm. por tu peso y tener esta capacidad de transformación, ¿no? Eh, algo que a mí me había quedado mucho Jorge de todas tus charlas, era esto, venía es... un gran cambio. Eh, Teníamos que adaptarnos a este cambio tecnológico. De repente, un día para, de un día para el otro, el mundo cambió. Y cambió la manera de trabajar. Y, y la manera de que nos tenemos que crear en el trabajo. Esto que vos hablas ¿no? Tuvimos que crear nuevas posibilidades. Nuevas posibilidades laborales. Adaptarnos al que, a lo que el mundo nos está ofreciendo. Y realmente nos estoy ofreciendo el estar más tiempo en casa eso que veníamos eh, como extrañando por estar todo el tiempo afuera al estar más tiempo con nuestros hijos y este cambio como vos decís siempre eh, nos cuesta pero vamos a ver qué es para mejor para aquellos que lo sepan mirar ¿no? Eh, sí el y, y esto que yo decía recién, Cari, ¿no? que si no cambiás te extinguís, porque no es un problema del país, no es un problema de mi pueblo, no es un problema, es un problema de todo el universo, no es tampoco de Fernando, ni de Jorge, ni del ratoncito, ni de Jaunich. es un problema del mundo que va cambiando y tenemos que actualizarnos. Entonces hoy estamos en el medio de un cambio de era, un cambio de era donde salimos de una era que es la era de la información que no vamos a renegar de ella porque nos trajo hasta este maravilloso momento que estamos viviendo hoy, toda esta tecnología que podemos utilizar. Pero es una era que se agotó, y se agotaron todos sus paradigmas. Ahora viene la era de la conciencia, donde cada ser se reconoce como único, pero parte del todo, y empiezan a cambiar esos paradigmas que antes se enfocaban en el, en, en, en, en el lucro, en la ganancia, en el dinero, y hoy tenemos que enfocarnos en otro lado, en el, en el bien común. Hoy, para crecer, tenemos que enfocarnos en esto que decía Sabi también, que, en poder entregar a otros herramientas para que puedan crecer. Nosotros no somos, los seres humanos no somos competitivos, a nosotros nos hicieron competitivos, nos se buscaron para competir. Y en realidad nosotros somos súper solidarios, somos personas que tenemos que accionar en nuestra mejor versión, ayudando a otros a ser mejores. Entonces ese es el cambio que se viene, en esta era de conciencia que va a ser maravillosa cuando entendamos que tenemos que accionar todos juntos, que no podemos seguir dependiendo de nadie, que tenemos que hacernos cargo de nuestra vida. Nosotros tenemos que accionar, eh, miles y miles de personas son dependientes, y hay unos pocos, que los siguen sumergiendo en eso, que tengan que depender para que puedan ellos controlar sus vidas y crecer y, y, y armar sus sueños. ¿no? Sumo algo del... Uy, son... Eh, no sé, no sé. Son casi, pero no sé. Eh, quería sumar una cosita breve, Cari. El libro dice muchas veces, How, o lo que fue Jorge en este ratito, Reírse de mí mismo, reírme de mí mismo y de mi propia estupidez. ¿no? Que ahí empezó el cambio del de liliputiense que sale del laberinto, la parte trabada. Entonces la única pregunta que yo te regalo hoy acá en el Espacio quédate, es ¿te atreves a reírte de ti mismo y de tu estupidez en esas quejas cotidianas? ¿Está? Eh, está, este lindo mensaje que, que habló Jorge, esta pregunta que te formuló Fernando, porque el programa se termina hoy, pero nosotros seguimos y te leemos y te escuchamos y también te damos esta llave para que vos hagas la mejor creación de vos mismo. Así que muchísimas gracias chicos, para mí es un placer compartir eh, este espacio con este maravilloso equipo, los que están hoy y los que vendrán, ¿no? Gracias, Cari, gracias. Vos sabés que hacemos esto, Fernando, como yo, con mucha pasión. Y, y, este, y lo hacemos desde ese lugar, así que bueno, cualquier persona que le quedó duda, que quiera algo, sabe que nos puede ubicar hoy por día, con las redes sociales nos encuentran, así que podemos ampliar. Pero la recomendación final es esto, dejemos de buscar trabajo y empezamos, empecemos a desarrollar un talento para empezar a ofrecer soluciones. Y por ahí va a venir la abundancia. Hagamos no efectivos, los mejores en esas cosas que nos gustan, en esos talentos que trajimos a la vida. Desarrollémoslo y seamos los mejores en lo que nos, nos gusta, en lo que amamos, y empecemos a ofrecer soluciones. El mundo necesita soluciones. Gracias Jorge, Un abrazo grande, gracias Fer. Y así nos despedimos, este fue nuestro primer programa para muchos más. De Create vino a Radio Mix para quedarse, así que te invitamos todos los lunes a partir de las 17:30 horas con todo el equipo de profesionales que tiene Create. Chao, chicos, hasta el próximo lunes. Chao, buen lunes para gracias. todos, buena gracias. semana. Gracias, gracias.